Allá atrás está lejos el mejor restaurante de Santiago Yo vivía al frente de este lugar y todos los domingos venía acá a comer hay de todo, comida chilena y en verdad son porciones enormes Cada vez que puedan vengan, pero no vengan al, en la semana y no vengan a la hora Porque no van a poder trabajar en toda la tarde calle <laughs> Vengo de ver la película intensamente. Que la encontré fantástica y tengo que darme un tiempo para reflexionar un poco. Es como igual es harta información. Es una peli súper buena para los preadolescentes. Pre yo creo que en unos años más yo se la debería mostrar a mi sobrina, a la Gaby. Y está muy buena. y Me encantaría comentarla, pero creo que es muy pronto. No todos la han visto y, no me gusta. y soy un fan de no para spoilers además debo decir que tengo como un tremendo desorden porque aún no edito el, el vlog de ayer está Seba Marín ojalá pueda hacer los dos hoy día voy a tener que cambiar un poco el, el horario y hoy día no sé por qué me dieron ganas de hacer muchas cosas así que difícil, sí, estoy como medio desordenado y eh, tengo que ordenar eh. Eh, estoy, estoy durmiendo súper mal Estoy durmiendo súper mal, me estoy acostando muy muy tarde y levantarse temprano ha sido una tarea pero sumamente difícil. Hoy día es el último día que voy a ver a Jaime y a Jen antes que se vayan a Barcelona. Me alegra mucho porque es una gran aventura que se van a mandar los cabros y, le, y desde ya le estoy mandando mucha mucha energía para que salga todo perfectamente como se espera. Ya estamos en la última noche con Ken y Jaime y vamos a. Bueno, a... Bueno, pero... Mañana se van, mañana se van y falta eh, embalar algunas cosas. Sí estamos aprovechando el último momento. Con sí, chicas, mira... estamos... ¿Hay cosa más importante que el yo en bici todo el día. Yo fallé. ¿Tú? Sí, estoy más de sin show. Sí, sí te Si te Retengo Entonces, la bicicleta me ayuda a Y estos videos. una selfie con todo tipo Música, no, si no puedo. Me... Tía, tía, tía, no se vaya, tía. Un padrino. estamos Sí, sí. Ya, así que este es como un blog de despedida para los chiquillos. Jaime Gen, gracias por todo. En realidad disfruté caleta haber sido vecino con ustedes. Primera vez que desde con Jaime desde, no sé, tercero medio que nos veíamos tanto <risa> agradezco que haya sido que todavía ha sido tan tan bueno y que haya sido en un momento en que en verdad lo necesitaba espero ir a verlos el próximo año o si no nos vemos acá en un año más de regalito para cuando lleguen a Barcelona y vean puedan ver este vlog si es que lo pueden ver eh, les tengo el timelapse que tenía guardado de Valparaíso y que lo muestro ahora como un regalo así que el vlog eh, Termina acá